Bien. Sí se te puede ver la mano, ¿no? Tomarme. Este es, es un trato con el sargento suerte. <ríe> y bueno, también está... La diosa sirena. Ya, yo no sé cómo te han metido. Hay una ola que es que no veo la roca y me da miedo... A ver, pero porque el en verdad después de arena, la de yo me la he metido. Ya, pero ya, porque no me he de como... cabeza y hasta que llega a la, la arena. Sí, pero me ha dado mi cosa ¿eh? Estamos en pleno de una, en una, en una grabación de vídeo. Ah, perdón, perdón, perdón. No, no, no. no. Bienvenida, diosa, diosa de la bondad. <risa> Ellos no quieren salir, pero si tú quieres salir, ahí está la cámara genial <risa> okay. esto, esto okay. es un poco absurdo o sea siempre sale el más feo no lo entiendo pero es que así vende más <risa> hoy en día tenemos moda los feos ¿eh? <risa> bueno, es la suerte que tenemos bueno, pero realidad, lo dicho antes. veis esto que tengo aquí sí esto fue esto me, me cortaron Ay, me, nunca te he preguntado esto es una cicatriz que tengo porque me cortaron el cuello ¿Sí? unos beduinos con un alfanje bueno una movida y, y tengo la cabeza de otra persona esta cabeza es de otra persona okay. y ahora soy guapo antes sí. no veía cómo era Opinatio. Aclarado este punto, vamos a empezar con, la, con las clases de suerte, sí. para el sargento de suerte. Cosas que incrementan tu nivel de, de suerte. suerte cotidiano. Sí. Un, dos, tres, responda otra vez. ¿Cuáles sabes tú? Que yo sé, pues no sé, sí, la suerte viene yo, sola. he acordado que la, la coca mar… La coca mar, claro. La coca mar, efectivamente… La o sea, yo ya me bañado dos veces ya hoy es una no pasada un lo que va a pasar. Un positivo para la diosa sirena. <risa> pues no vale, te lo he dicho tú antes. Pero, no no sea envidioso. No seas envidioso, no seas envidioso, lo ha dicho ella antes que tú un poquito antes. No Sí, claro. <risa> efectivamente, bañarse en el mar te sube la suerte pero, posterior. Ah, pensaba que era solo esta playa. En no, no, general, el coca mar… Playa, pues joder, no es sí, coca. En ¿no? cualquier playa, sí. Todo el mundo está invitado a coca mar. Pero la gente se mete, en realidad se mete poca raya. ¿Cuántas rayas de coca mate has metido tú esta semana? Ojo, esta semana bastante, ¿eh? Ole. Por una, eso te has subido pila. la suerte y te has convertido en el sargento suerte. Yeah, yeah, sí. Antes por... era suertecilla, ahora es suerte. Ahora es suerte, claro. Empieza a ser suerte, claro. Coño, yo, yo no sé, no, no que... el contraplano demostraría que eres un tío con mucha suerte. La diosa sirena, la diosa de la voz. Sí, sí, la verdad es que no me lo me estoy creyendo. Lo único, lo único que te está dando la suerte es un pesado aquí dando por cansado. <risa> te lo vas a comer. Yo creo que. <risa> te jodes! <risa> te jodes, sargento. Es lo que hay. <risa> Entonces, eh, cocamar sube la suerte. Otra cosa que sube la suerte... El Dios, sol. El sol, efectivamente, el sol sube la suerte. Pero en verdad, si hay cocamar hay sol. Eh, bueno, pero, son, pero son, dos, son dos drogas diferentes. Son drogas diferentes que las puedes combinar ya <risa> Exactamente. coins por un tubo. ¡Ole! <risa> No quieres salir aquí hace hacer así. <risa> Venga, hombre. Por favor. <risa> <risa> que tengo que subir la audiencia. Yo con este careto no sé si voy a poder. Aunque tenga la Yo cabeza. creo que no, tienes que seguir tus principios. Como empezaste hay que terminar así. Sí. Si cambia, el consumidor es muy hijo puta, no te, no te no compra. No estamos hablando de consumidores. No estamos hablando de hijo puta, estamos hablando de suerte. Entonces, eh, efectivamente, chute sol, darse un chute de sol te sube la suerte. Y... A llevar, continúa, ¿no? continúa, continúa, continúa, perdón Ah, no, no, no Perdona ¿Eh? no, Estamos no, hablando ¿no? De... de cómo qué? estaba la Coca Agua ayer Ah, la Coca mar la Coca Agua la llamó tú Sí Venga, vale, otra marca a ver, tú puedes invitar lo a, a Coca Agua lo <ríe> Sí, sí No, se regala el, el... Da más suerte regalar que comprar o vender es, es, es, más, es más tener suerte que te inviten que tener que comprar Entonces, sí. sigue el camino de lo barato hasta llegar a lo gratis También eso de alguna manera influye en la suerte entonces, esa es droga, y luego hay otra, otras drogas, como por ejemplo… La musicomagicología, joder, no me sabe no, <risa> no he entendido. ¿Cómo es? Musicomagicología. Musicomagicología, efectivamente. La musicomagicología… No hace falta mucha coca mar para, para pronunciar eso, ¿eh? ¿Pues no, lo músicomagicología musicomagicología. Musicomagicología. Sí, es. ¿Qué? Es música porque establece… Si te hace falta quitar algo, pues lo haré, no sé, si sí. es que no lo puedo ni burlar con unas manos así. este ¿Perdón? No, no, no, al ser dioses podéis hacer lo que queráis. Yo soy, yo... Bueno, y tú eres el dios del cachondeo. Claro, no yo también puedo hacer tachondeo? lo que quiera Aquí al final que salió perdiendo soy yo, que no soy ningún dios. ¿Pero eres el sargento pero de suerte? Pero es, ¿no? soy un mierda, pero, pero, comparado con vosotros. O sea, sargento frente no, a dioses, no. ¿qué hace? ¡Oh, no! Uy, no, no, no, digas Es el muy negativo, no mierda sargento suerte tienes mucha suerte, no te quejes, no quejarse, sube la suerte si te quejas baja la suerte porque estás reviviendo cosas, momentos en los que no tuviste suerte y si revives esos pues te vas a meter más en esos y al revés dime un momento en el que tuvieras suerte cuando vine aquí Claro. entonces quédate con eso, hostia, no te vayas porque un ritual un ritual muy extendido al otro lado del muro. Ese Es el muro para que tú lo sepas. Sí, sí, claro. La gente como ves está cubificada. Sí. Vamos a verlo. Están cubificados, metidos en cubos de piedra, perdiendo el acceso a las fuentes naturales de coca agua <risa> o coca más. O coca más. Hostia, ¿qué que ha hecho esto? Ah. Ah, bueno. ah, que estoy grabando para allá. ¿Para dónde estoy grabando? Bueno. Entonces, échale un saludito. <risa> ¿Echa un saludito tú o no? ¿Sí? <risa> Manteniendo la identidad oculta. Ah, tú no, tú no. A ti, a ti no te puedo. Venga, vale. Entonces, eh... Pero ah, sí, me giro, me giro para, para el... este, ¿no? Entonces, eh, Claro, esos rituales. Sí. Los rituales de meterse en un cubo de piedra, con, con, cortando el acceso visual y mental también. Yo, yo trabajaba de guionista y cuando trabajaba en una oficina solo se me ocurrían cosas de oficina. O sea, la mente dentro de un cubo como que se te limita. Te, te limita, ves los límites, ves límites y te limitas. Meterte en una casa, en un sitio, como que te limita mentalmente y de alguna manera baja un poco la suerte. Los mejores momentos han pasado dentro o fuera de casa. Dentro han pasado muchos buenos momentos. Claro, bueno, eh, si incluimos la cama de matrimonio, pero bueno, si quitamos la cama de matrimonio... Si quitamos matrimonio, <risa> la cama de matrimonio, la mayor parte de los buenos momentos pasan fuera, creo, pero bueno. Entonces, eh, salirse del cubo ya te sube un poco la suerte, salir a la calle. Y si te va a la playa o a la montaña, pues sube la suerte. Y claro, una cosa que baja mucho la suerte también con otros rituales, la bidime, bidimensionalización. La población está bidimensionalizada, el desbidimensionalizador que la desbidimensionalice y los tridimensionalice, buen tridimensionalizador será. ¡Toma ya! Hostia, vas a ver la primera. Increíble. No bien, ¿eh? Os estáis tumbando, se empieza a aburrir, ¿no? No, no, no yo estoy muy tranquilo ah, ¿no? ah, vale, vale. Bien. Continúa, por favor. Entonces lo que hay que hacer es tridimensionalizarse. ¿Y eso aumenta tu suerte? Hombre, claro. claro, claro. Porque tu vida es en tres dimensiones. Hombre, claro. Si solo sabes manejarte en dos, pierdes suerte tridimensional. Puedes tener suerte bidimensional y puedes tener muchos me gustas, o puedes tener muchos mensajitos, pero eso es suerte bidimensional. ¿No es lo mismo que la suerte tridimensional? Sí. Hombre, tú ahora mismo tienes una suerte tridimensional espectacular. ¿no? Bueno, no es una locura, ¿eh? <risa> Es que hoy, entre que he salido el cubo con la mar y claro. el sol, claro. hoy el millonario. es eres claro, millonario. Es que no no el me puedo boy. acostar antes de que pase algo muy Estás bueno. Estás en la playa de los cielos en compañía de la diosa Sirena, la diosa de la bondad. Mm. Me sigue sin cuadrar eso de que sea el de menor rango, pero bueno, no pasa nada. Es que, no, es que aquí en la playa. No, no, te, no pasa nada. Lo acepto, no, no, pero lo acepto. es un, un punto fundamental también para la suerte. ¿Sí? Cuadrar baja la suerte. Cuadrar las cosas, planificar las cosas, cuadricularlo todo y saber lo que tienes que hacer en cada momento te corta totalmente el flow. Y si no tienes flow, no tienes suerte. Entonces, el, la, la, cuadrar las cosas no es recomendable. Lo recomendable es redondear. Las cosas tienen que salir redondas, hay que hacer que las cosas salgan redondas. De ahí los domos. Los domos, por ejemplo, serían más interesantes. Bien. Y esto puede ser la primera charla de suerte. ¿Con qué te queda? Con todo, que hoy voy a flipar todo lo a la suerte? Un repaso general. He salido el cubo. Salir de no, cul... quejarse, ¿Eh? no quejarse, no quejarse, hemos dicho. ¿No te has quejado? No me he quejado. Bueno, no me quejo un que... poco, pero bueno. queja quejado un poquito, pero bueno. Pero tampoco ya puede ser, un sargento no es perfecto, los dioses son no pueden ser perfectos los sargentos no. Bueno, pero, pero bien. Eh... Vale. La, la tridimensión y redondear. No, bueno, y el cocamar. Eh, lo he dicho. Pero, el cocamar y el chutesol, vale. Y no hemos empezado con las drogas musicales, pero eso es para otro capítulo. So... ¿Cuatro, ¿Cuál era la sintonía? 420 432 sí.